Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 285. Hoy mi santidad brilla clara y radiante. Hoy me despierto lleno de júbilo, sabiendo que solo han de acontecerme cosas buenas, procedentes de Dios. Eso es todo lo que pido, y sé que mi ruego recibirá respuesta debido a los pensamientos a los que va dirigido. Y en el instante en que acepte mi santidad, lo único que pediré serán cosas dichosas. Pues, ¿qué utilidad tendría el dolor para mí? ¿Para qué iba a querer el sufrimiento? ¿Y de qué me servirían el pesar y la pérdida si la demencia se alejara hoy de mí y en su lugar aceptara mi santidad? Padre, mi santidad es la tuya. Permítaseme regocijarme en ella y recobrar la cordura mediante el perdón. Tu hijo sigue siendo tal como tú lo creaste. Mi santidad es parte de mí y también de ti, pues ¿qué podría alterar a la santidad misma? Hoy mi santidad brilla clara y radiante. Amén.